Bueno, nos encontramos ahora con el decano de la Facultad de Derecho, Mario Villegas, doctor Mario Villegas, para hablar respecto a bueno a su presencia en lo que es hoy el último día, la última jornada de esta semana en lo que tiene que ver en la formación sindical del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por recibirme. No, Muchas gracias a ustedes por, por venir a nuestra facultad. La verdad que estamos en una jornada... Eh, extraordinaria para nuestra casa porque eh, los vínculos que tenemos de hace mucho tiempo con el Ministerio de Trabajo y en particular con la Agencia Territorial de Corrientes nos han permitido ser la sede de estas capacitaciones que se vienen realizando ya hace tiempo y en particular en este caso en formación del, del mundo sindical este, con la visita de la subsecretaria de, de Empleo y de Formación eh, de la Nación que es la, la, la profesora eh, Cecilia Cross, que nos está acompañando en este, en este encuentro y la verdad que destaco la temática porque ha permitido que, que todos los dirigentes del, del movimiento sindical puedan tener una capacitación idónea. A estos tiempos sabemos que el mundo sindical ha cambiado de manera este, eh, importante en los últimos años, ya no es la misma imagen del líder sindical que tenía a su cargo los planes de lucha y las paritarias, sino también hoy integran otro tipo de potencialidad y capacidades que tienen que tener y en eso el Ministerio de Trabajo ha puesto el foco para poder hacer estas capacitaciones de manera, creo yo, este, interesante e inteligentes para poder tener... Este, este, eh, una formación adecuada para, para las personas que, que están en el, en el movimiento obrero y que quieren representar al, a las trabajadoras y trabajadores. Mencionaba también la importancia de recibir a, a cada uno de los sindicalistas en la Facultad de Derecho para poder llegar a tener esta, esta charla, esta formación, teniendo en cuenta, bueno como usted dice, las cambiantes del mundo actual para tener y eh, arraigar las, las bases de lo que es el sindicalismo. Bueno, recibiendo tanta gente, ¿cómo ve hoy y cómo ve de cara a futuro a esta formación sindical? Bueno, creo que este es un primer paso, eh, la idea de trabajar con el Ministerio en, en, en otras capacitaciones e inclusive una diplomatura eh, para el mundo sindical, para la dirigencia sindical para consolidar ese liderazgo y para consolidar la capacitación y la formación que se merecen para poder estar en mejores condiciones para representar y defender los intereses de, del mundo del trabajo. Doctor, muchísimas gracias Gracias a usted y un cordial saludo a la gente de la Agencia Territorial del Ministerio que es la verdad la principal responsable de estas actividades. Gracias Buenos días ha... Buenos días sean todos bienvenidos y todas bienvenidas a la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Para nosotros es un gran gusto tenerlas y tenerlos en, en este espacio de nuestra universidad, eh, a, al mundo sindical y en particular siempre es un gran gusto trabajar juntos a la Agencia Territorial Corrientes, a cargo del doctor Alfredo Gómez, porque no es, no es el primer encuentro o evento que hacemos de manera conjunta y seguramente, como bien lo plantea, no va a ser el último. Hay una necesidad de nuestras instituciones de vincularnos, de fortalecer nuestros, nuestros lazos, porque tenemos objetivos comunes y en particular uno muy específico y tal vez, perdóneme por el vicio de la profesión, queremos una Argentina más justa. Y en eso trabajamos eh, fuertemente con las instituciones del Estado Nacional y las universidades y por supuesto con las instituciones sociales y en particular con el, mundo, con el movimiento obrero y con el mundo del trabajo. Eh, digo, una sociedad más justa, una Argentina más justa, es posible si todos somos capaces de aportar desde el conocimiento, pero también desde la práctica y de la acción, en cada uno de los lugares que nos toca desempeñarnos, a poder pensar y desarrollar, eh, un mejor estado, un estado de mayor calidad que brinde que mayor número de bienes y de servicios para la comunidad, pero también pensar una, un mundo empresario que sea capaz de mirar las nuevas realidades, hoy hablábamos con con, con Cecilia Cross, que va a estar a cargo de, de la capacitación de, de, del encuentro de hoy, sobre los desafíos que nos plantea el presente y el futuro, no solo de nuestra comunidad, sino del mundo, del mundo globalizado, y pensar cuáles son las nuevas estrategias que tiene que pensar el mundo empresario, el mundo laboral, para poder tener condiciones más justas de trabajo para, para todas las personas, eh, y, y también cómo pensar el nuevo desarrollo de una economía, que nos incluya a todos y que no sea una economía excluyente. En, esa, en ese propósito de tener eh, mayores inversiones en el mundo privado, pero también mejor, mayor em, y mejor empleabilidad, o mejor calidad de los empleos y del trabajo, de pensar una sociedad igualitaria, lo que nos permite ejercer a todos y todas nuestros derechos plenos de ciudadanía. En ese esfuerzo, en esa mirada también que implica pensar un desarrollo armónico de este país, potenciar a las pequeñas y medianas empresas, a pensar estos nuevos escenarios, eh, un desarrollo territorial federal que sea capaz de generarnos este, una, una economía más sustentable, sostenible, equitativa en todo el territorio de la República, entre otros grandes desafíos que tenemos para pensar por delante desde nuestras universidades, desde el Estado Nacional y desde, por supuesto, las organizaciones sindicales. Celebro estos espacios, agradezco la confianza que tiene la Agencia Territorial, en nombre de, del doctor Gómez, de trabajar de manera conjunta y decirles que... Esta universidad es pública y por lo tanto es financiada con el esfuerzo de todas las personas que viven en esta sociedad. ¿Cómo no vamos a tener este compromiso de trabajar de manera conjunta con las organizaciones sindicales? ¿Cómo no vamos a tener este compromiso de pensar una Argentina mejor para todas las personas que, que merecemos vivir en una patria eh, eh, más igualitaria y más libre y más justa? Así que es en ese esfuerzo, de, lo recibimos con mucho entusiasmo, siempre pensando en, en un futuro propio y compartido para todo nuestro pueblo y también amparados, como siempre digo, por la idea de la, de la libertad, de la igualdad, de la justicia, de la defensa de la democracia, de la, del Estado de Derecho de la República y de vivir como ordena nuestra Constitución Nacional. Muchas gracias a la Agencia por la confianza, gracias Cecilia por, por estar en nuestra, nuestra provincia, por, ese, por, ese, por esa calidez que nos brindás, este seguramente va a ser una clase extraordinaria y a las personas que nos acompañan, eh, decirles que las puertas de esta facultad siempre van a estar abiertas con mucho entusiasmo para recibirlos y para trabajar juntos por un país mejor. Muchas gracias.